Hola amigos, amigas, buenas, buenas tardes Pues aquí con la novedad de que me acaba de pasar algo eh, Les voy a contar mi, mi historia Es algo que es de preocupar Porque al parecer es un tipo de, de engaño De algunas personas, no puedo decir la palabra Pero espero que ustedes la conozcan es, Empieza con fru, frau, frau y e, eh, termina con e. Eh. Bien, yo yo pues como todos muchas personas tenemos crédito Infonavit. Este, a mí me llegó, llegó una persona a mi domicilio yo estando fuera de mi domicilio, únicamente estando una persona, sí, yo estaba en el trabajo y le hicieron llegar una hojita, una hojita donde según eso eh, tenía beneficios de ecotecnologías ¿sí? las ecotecnologías es una mm, prestación de infonavit que te dan cierto dinero de tu propio dinero para adquirir este mm, ya sea un boiler o calentador solar o tinacos o focos todo eso ¿sí? a mí se me hizo raro eso ¿por qué? porque a mí cuando se me entregó mi casa este, ya me habían dado los vales y ya los había yo usado. Después de casi seis años, me dicen con ese papel. Bueno, a, a, a mi hija fue la que le dieron ese papel y la información. Entonces ella me llamó y me dice: Papá, este, tienes. Eh, te llegó un documento de Infonavit que dice que tienes saldo a favor para consumir productos de ya sea tinacos y bla, bla, bla. Le dije. ¿Cómo? Si ya los cobré, ¿eh? No, pero me dijo el señor también de que si, que si no querías productos, los podías cambiar por dinero en efectivo. Y yo aún así sospe sigo sospechando. Entonces, hoy, eso pasó la semana pasada. Entonces, el día de hoy me comuniqué al número telefónico de, de ese papel. Pero antes de eso me metí a mi, a mi plataforma de Infonavit y no viene nada de eso. Entonces, hablé, por curiosidad hablé, yo ya sabía lo de, a lo que iba a llegar todo eso, entonces, eh, marqué y me contesta una persona, venía su nombre ahí todo, tengo los documentos, el documento, voy a hacer un video eh, explicando bien, paso por paso, eh, cómo, cómo es este tipo de, de, de engaño, este nomás para que, para que estén atentos y que no les pase eso y no los vayan a engañar a ustedes, entonces marco, y, y me contesta un tipo y me dice, oye, este, le, le comento yo, este, oye, me llegó un papel a mi domicilio donde dice que yo tengo disponible algunos productos de ecotecnologías. Y me dice, sí es correcto, se, eh, ingresa a su página de, de Infonavit y ahí dice, entonces dije, no, discúlpeme pero yo acabo de revisar y no menciona nada de eso. Ah no mire este métase a otra a otra plataforma es como decía mi, mi crédito infonavit no no, no la, la plataforma de, de, de gobierno de Infonavit sí era otra otra plataforma Entonces seguí su, sus pasos y ok ya lo abrí y, y dice ahora ponga nada más su número de, de seguro social Ponga el CAPTCHA y listo ya, ahí viene que usted eh, tiene derecho a, a esa prestación. Aquí, desde ahí empecé ya a sospechar, ¿por qué fregados? Nada más con poner mi número de seguro social y CAPTCHA, no me pidió contraseña, no me pidió nada. Nada más con mi número de seguro social y, y poner el, el, el CAPTCHA, que ya saben que es una serie de letras para poder verificar que no eres un robot, me dio ingreso a toda la información de mi cuenta de Infonavit. Número de folio de mi cuenta de Infonavit. Número de crédito. Monto que me costó mi vivienda. Monto que debo. Mucha información. El único, la única información que no venía en esa, en esa página era el domicilio de mi casa. Pero todo lo demás sí venía. Número de seguro social. Número de RFC. Todo venía. Toda, toda información. Entonces... De ahí dije, no, aquí ya hay algo mal. Y sí, ya abrí y dice, oiga, y, pero aquí aún así no dice nada de ecotecnología. No, abajito hay un, hay un link, o hay un apartado donde dice ecotecnologías. apriete de ahí y ahí va, ahí va a ver si, si usted tiene o no tiene el beneficio. Y ya le apreté y descargó un PDF. En el PDF viene igual, toda la información de, de, mi, de mi estado de cuenta de Infonavit y efectivamente dice saldo a favor de ecotecnologías cuatro mil trescientos y tantos pesos y ya le, le seguí haciendo preguntas y le digo ok entonces cómo, cómo yo hago válido ese dinero o ese, esos esos productos para porque yo ocupo un tinaco para mi casa, ya alimenté algo eh Ok, dice, no, sí, este, nada más que ahorita no contamos con productos, ahorita únicamente para poderle ayudar es eh, darle dinero en efectivo. Y yo dije, ah, pues, pues mucho mejor, ¿verdad? Ahorita estoy algo apretadito de dinero y saber, ¿y, y cuáles son los trámites? No, mire, es que mm, ahorita nosotros no contamos con productos, sería darle el dinero en efectivo y pero al darle dinero en efectivo de su total de cuenta que tiene ahorita de, de ecotecnologías, únicamente ustedes recibiría el 60 o el 65% de la cantidad que ahí dice, yo le dije, a ver, a ver, a ver, espéreme, ¿cómo es eso? Sí, es que es, que es su dinero, en la vida de se lo está cobrando, es, es su dinero perfecto, eh, digo, perfecto precisamente por eso porque es mi dinero porque usted se va a quedar con el 60 o 65 o, o el 30 o el 35 por no es 40 o 45 por ciento de mi dinero Ah, es que mire es que nosotros somos proveedores de, de los equipos que se dan para las casas y como nosotros mandamos pedir una vez que usted nosotros le mandamos un catálogo y usted escoge su, su producto nosotros tenemos que pedirlo y ya se lo llevamos a su casa. Ah, ok, ok. Entonces, ustedes no son de Infonavit. No, no, no. Nosotros somos proveedores externos de Infonavit. Nosotros somos los que llevamos los productos, ya sean Boiler, Tinacos, bla, bla, bla ah ok, oiga, oh yeah, pero yo ocupo un, un tinaco, ah pues entonces este, le, yo le mando un catálogo y usted escoge su tinaco pero le recomiendo que mejor este, agarre usted su dinero y se puede comprar un tinaco de 1500, 1300 que no, en ningún lugar vamos, voy a encontrar un tinaco de ese precio y por eso Infonavit le da ese precio, de, de ese dinero de 4300 porque el, ese dinero nos paga a nosotros a Infonavit, pero como nosotros no tenemos productos, por eso nosotros le, le, le, le ofrecemos de darle dinero en efectivo. Ah, o sea, que si yo no agarro el tinaco, aún así usted se está quedando con el 40-35% de mi dinero. Eh, no, es que no es así, no, es que usted me está dando a entender que es así. O sea, si usted no tiene producto, ¿cómo es que usted se va a quedar con el dinero? Y es mi dinero. Y ya, como que se empezó a trabar el vato, ¿da? y le digo, digo, ok, ok, ya, no, lo que, qué bueno que me dijo que es un proveedor externo, que no es de Infonavit, entonces yo me voy a dirigir directamente a Infonavit y voy a pedir información completa. ¿Sí? Porque a lo que veo, usted está haciendo las cosas chuecas. No, ¿cómo cree que, que sí, si, qué producto? No, le digo, no, no, no quiero producto, ni menos de un proveedor externo, mejor voy a Infonavit, reclamo mi vale y yo mismo voy con algún proveedor que esté certificado. Ante Infonavit porque era su palabra, es que nosotros estamos certificados Pues si está certificado ese vato pues ya se jodió, ¿por qué? Porque lo voy a denunciar, ¿verdad? Porque está haciendo fraude, fraude con los créditos de todos los beneficiarios de Infonavit Está robándonos nuestro dinero, bueno a los que caen pues, ¿verdad? Por eso hice este video de, de urgencia, ahorita estoy en mi, en mi hora de descanso ¿sí? En el trabajo para que si ustedes, ahorita es un, es, al parecer es un método de, de, de engañar a las personas, ¿sí? no se dejen, no se dejen de engañar, es su dinero, cuídenlo. Y si tienen ese beneficio de si ya con, compraron una casa Infonavit o están con su crédito Infonavit y tienen ese beneficio de ecotecnologías, vayan a Infonavit, a oficinas, a recoger su vale y ustedes mismos vayan a, sus, a las tiendas y pregunten y comparen costos y, y lo pueden usar su, su vale ¿sí? entonces yo eh, ya yo creo que hasta mañana voy a tener una chance voy a, a hablar a Infonavit y que me asesoren bien sobre ese, ese ese portal porque no puede ser que esté toda mi información únicamente poniendo este, mi número de seguro social otra, como esta persona obtuvo mi número de seguro social para poder validar y a él es un vale hechizo Es un vale impreso en, una, en un ciber Y nomás le pusieron ahí la cantidad Con pluma Porque revisaron los datos de esa plataforma Y lo llevaron directamente a mi casa ¿sí? ¿Cómo obtuvieron mi dirección? Porque en la plataforma no sale mi dirección Es como voy a, a poner mi denuncia Al Infonavit ¿Sí? O borran esa plataforma Donde están filtrando información importante O... o o pues, saber qué, qué más hacemos para que quiten esa plataforma o que nos a, aseguren de que nuestros datos porque se supone que es una institución de gobierno y deben de, de, de amparar todos nuestros datos, de cubrirlos, de no, de, de no divulgarlos y es lo que está haciendo ahorita Infonavit para, y estos, estas personas se están aprovechando de eso entonces no se dejen caer amigos, no se dejen engañar yo mañana, entre mañana, o entre hoy y mañana, voy a trabajar en un video con, con las pruebas que les estaba diciendo en el video, para que vean cómo es que le hacen para entrar a sus datos, saber cuánto tienen. Ah, porque otras, otra cosa sí me dijo, es que hay personas que tienen más que usted, a veces le, les dan ecotecnologías de por 60 mil pesos. Imagínense, si la persona está muy necesitada. Y sí, efectivamente le dan esa prestación de Infonavit de, de 60 mil pesos para, no sé, paneles solares o lo que sea. Y esta persona se aprovecha de, de esa persona que tiene ese beneficio, le va a quitar más de 30 mil o 25 mil pesos y él se los va a quedar. En vez de que ustedes vayan, reclamen su crédito o su prestación de ecotecnologías y lo usen totalmente. ¿sí? Es, es, es, es una robadera, es una robadera ahorita tremenda ¿eh? con los fraudes estos. Ahí ya dije la palabra, a ver si no me, me cancelan. <ríe> Bien amigos, pues sería todo, ya están avisados y voy a trabajar en ese video para mostrarles las pruebas y cómo es que ingresan a, a esa plataforma para que vean sus datos. Y espero que, que no lo usen para hacer lo mismo que estas personas, nada más para que se informen y lo, y lo difundan con sus conocidos que tienen crédito Infonavit. ¿Sale? Muy bien, pues muchas gracias amigos Por estar aquí un rato conmigo, nos vemos A la próxima, no dejen de ver Los capítulos de Dragon Ball, nos vemos Bye